Amados, buenas noches. Dios les bendiga a Dios la gloria y a Dios la honra que podemos llegar a cada uno de vuestros hogares en esta noche directamente desde mi hogar. Ya salimos del culto de oración. Estoy aquí en mi hogar con el propósito de ponerme en las manos del Señor para pedirle a nuestro Dios que en esta noche una vez más, una vez más, ponga su mano de amor de misericordia, su mano de amor de misericordia, para que yo pueda en esta noche ponerme en las manos del Espíritu Santo y una vez más poder tener la posibilidad de que el pueblo que me ve y me escucha pueda ver, oír, y entender este es el momento este es el momento donde la profecía bíblica amado donde la profecía bíblica nos informa y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo el pasado dice así será también la venida del hijo del hombre amado amados por favor se lo suplico abran los ojos de vuestro entendimiento para que podamos ver con toda claridad, amado mío, para que podamos ver y entender con toda claridad que en este momento histórico que usted me está viendo, que en este momento histórico que usted me está viendo, está en el cuerpo de Cristo porque recibió a Cristo como Salvador, pero no ha podido entender que es cuerpo de Cristo, está entre la vida y la muerte, está entre la salvación y la condenación, está entre arrebatamiento y vómito. Esto no se quiere enseñar, esto no se quiere enseñar, pero nosotros sentimos la responsabilidad de hablarle con toda claridad a todos los que están en el Cuerpo de Cristo. Amado. Esa es la preocupación de Dios ahora. Repito, esa es la preocupación de Dios ahora. Por lo cual usted está viendo, repito, por lo cual usted está viendo y tiene el testimonio de que las campañas evangelísticas en los estadios, las campañas evangelísticas, amados míos, brillan por su ausencia. Naturalmente, ahora tenemos el coronavirus, que ha, que ha acabado de darle jaque mate a las campañas evangelísticas en la calle, a las campañas evangelísticas en los estadios, a las campañas evangelísticas masivas. Por eso es que en este momento histórico, amado mío, el cuerpo de Cristo tiene que entender que para este momento histórico, que para este momento histórico, dice, ojalá que no me hayas conocido. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Se sabe lo que es decir Dios esa palabra? Ojalá que no me hayas conocido para este momento. ¿Por qué? Porque los que van a conocerle después de este momento profético del arrebatamiento, hermano, después del arrebatamiento, viene un plan de salvación, amado, tan poderoso y tan poderoso, que dice que no se puede contar la cantidad de gente que se va a salvar en la tribulación, hermano, en la tribulación. O sea, el, el, el, el inconverso, termino, el, repito, el, el inconverso está en una posición más favorable ante la presencia de Dios. Oiga lo que dije, el inconverso está en una posición más favorable. En la presencia de Dios, en este momento histórico, repito, en este momento histórico, que el mismo cuerpo de Jesucristo. Hermano, yo he dicho palabras grandes y poderosas eh, que no sé si me va a entender, pero le voy a tratar de explicar lo que yo quiero decir. Pero antes nos humillamos ante la presencia de Dios suplicando al Espíritu Santo que tome dominio y tome el control de esta programación desde el principio hasta el final. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu santo y bello espíritu. Gracias por tu evangelio. Gracias, Padre mío, por tu plan. Gracias por tu propósito. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque además de los coquis que me están acompañando, hay una audiencia gigante a través de de todo el planeta Tierra que está viendo, oyendo y esperamos que entendiendo. A ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, cuando al final de esta transmisión tú hayas sido glorificado y este pueblo que me ve y me escucha sea edificado en el nombre de Jesús Atos, todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo ato, lo declaro inoperante, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de este lugar, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, por favor entienda las palabras que yo quiero decirle. El peligro en este momento no está en el centro espiritista. El peligro en este momento no está en la Iglesia Católica Romana. El peligro en este momento está en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué usted lo sabe, Pastor? ¿Y por qué usted lo sabe? Porque estoy entendiendo perfectamente bien el día del Señor vendrá. El día del arrebatamiento viene de camino. Y el día del arrebatamiento es el día de más gloria, es el día de más honra, es el día de más alabanza en la patria celestial. No, mi amor, no cierren. Es el día de más gloria y de más honra en la patria celestial, porque por primera vez, porque por primera vez, porque por primera vez va, va a formarse, va a formarse un pueblo cristiano, hermano. La primera vez que se va a formar un pueblo cristiano, oiga, que va a subir a la estatura del varón, perfecto, por primera vez, hermano, por primera vez, quizás ahora pueda entender la gloria postrera, será mayor que la primera, repito, será mayor que la primera. Hermano, tenemos que entender con toda claridad que cuando nació, cuando nació el cuerpo de Cristo sobre la paz de la tierra, nació, nació, repito, nació bajo el concepto del temor a Dios. El temor a Dios apareció en el cuerpo de Cristo cuando nació. Ese temor a Dios, repito, ese temor a Dios logró, logró, logró formar la iglesia primitiva. Repito, logró formar la iglesia primitiva. Ese temor, ese temor de Dios logró formar la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva tuvo la experiencia, la iglesia primitiva tuvo la experiencia de ver, de ver, de ver con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo mató el primero que quería servirle a Dios en el orden de la carne, en el orden en el orden de su deseo, en el orden de su entendimiento. Y dice la Escritura que procedió Dios y mató al primero. Repito, cuando mató al primero, repito, cuando mató al primero, vino la segunda muerte en el cuerpo de Cristo. Se llaman Ananía y Zafira. Vino la segunda muerte en el cuerpo de Cristo y naturalmente, amado mío, estas dos muertes, estas dos muertes le llevó el entendimiento al cuerpo de Cristo que no era broma, que no era juego, que tenían que hacer las cosas en toda seriedad y empezaron, y repito, y empezó el cuerpo de Cristo con temor a Dios, repito, con temor a Dios. A Dios Y gracias a ese temor, repito, y gracias a ese temor, nos informa el Evangelio en el libro de los hechos, que nadie decía, tenía, tenía el concepto de sí mismo, ni nadie velaba por sí mismo, sino que en el, en el temor a Dios nadie sufría de ninguna necesidad, sino que todos compartían, repito, que todos compartían. En, eh, en el temor de Dios, porque vieron cuando Dios mató al primero y mató al segundo, no tuvo que buscar un tercer para matarlo, porque con esos dos fue suficiente, y el pueblo pudo entender la seriedad, repito, la seriedad de lo que era servirle al Señor. Ahí tienen a la hermana Noemí, repito, Ahí tienen al hermano hermana Noemí, suplico la oración por ella. Está en este momento eh, buscando fuerza y buscando ayuda y socorro para poder seguir adelante. Noemí, saluda ya que estás ahí. Dios les bendiga, amado. Contente en poder darle. Amén, amén. Amén, amén. Así que gracias al Señor tenemos la bendición. Y tenemos el privilegio de poder entender cómo se formó el cuerpo de Cristo. Oiga, oiga, ¿cómo se formó el cuerpo de Cristo? Por temor a Dios, por temor a Dios y por temor a Dios se enderezaron y por temor a Dios que cayó en el cuerpo de Cristo actuaban en una forma correcta por temor a Dios. Pero ahora, pero ahora viene la parte final del cuerpo de Cristo. La parte final del cuerpo de Cristo, y hablo de la parte final porque es cuando el cuerpo de Cristo Desaparece, repito, el cuerpo de Cristo desaparece y desaparece porque unos pocos van a ser levantados, repito, vivo. Unos pocos van a ser levantados, tomados vivo. Y dice: Y una multitud de millones de millones de creyentes en el cuerpo de Cristo van a ser. Vomitado. Hermano, perdónenme que sea tan seco, perdónenme que sea tan sincero, pero yo no puedo quitarle ni una jota, ni una tilde a lo que está escrito. El pueblo tiene que entender con toda claridad que están avisando, que están avisando, Pito, que están avisando avisando, oiga bien, que Cristo viene, que Cristo viene, y, el, y cuál es el problema, pastor, no, no, es que, es que no ha podido entender el mensaje, pero lo va a entender, porque en este momento, repito, en este momento, cuando estamos entendiendo que Cristo viene, es para que yo, como creyente del cuerpo de Cristo, tome una posición y una decisión, repito, tome una posición y una decisión porque ya Dios la tomó, la dejó escrita, ya Dios la tomó y la dejó escrita, ahora le están dando oportunidad al cuerpo de Cristo, repito, ahora están dando oportunidad al cuerpo de Cristo a tomar posición y decisión. Nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, es, tenemos que entender esto. Estamos entre vida y muerte. Estamos entre salvación y condenación. Estamos entre arrebatamiento y vómito. Porque el cuerpo de Cristo va a ser eliminado. Pastor, ¿cómo traté de decir una cosa? No, no, yo no estoy diciendo nada. El Evangelio me informa que unos pocos van a ser levantados y el gesto de millones, de millones, van a ser vomitados y desaparece el cuerpo de Cristo. Por eso es que antes de que suceda ese evento, repito, antes de que suceda ese evento del ajebatamiento, están hablando, ministrando, doctrinando, dando testimonio al cuerpo de Cristo que tiene que entender que está entre vida y muerte, que está entre salvación y condenación, que está entre ajebatamiento y vómito. El cuerpo de Cristo, amados míos, es el que en esta hora, es el que en esta hora está en la mente, en la mira de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y del Evangelio. Porque ahora viene la decisión, la decisión de quién va a a tener la oportunidad de ser levantado. Bueno, vamos a ser levantados, dos grupos. Oiga bien, número uno, los muertos en Cristo, seguro que sí. Los muertos en Cristo porque murieron por lo que Jesús hizo. Repito, y estaban en el cuerpo de Cristo por lo que Jesús hizo. Que eso es lo que no quieren entender los pastores hoy día. Repito, los pastores hoy día están esperando arrebatamiento, porque no son salvos por lo que ellos hagan, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero eso no es lo que dice el Evangelio, eso es lo que dicen los engañadores, que están en el cuerpo de Cristo. ¿Para engañar a quién? ¿Para engañar a quién? A los vivos, porque los vivos, porque los vivos están en el cuerpo de Cristo, por lo que Jesús hizo y no por lo que ellos hicieran. Porque fueron llamados y puestos en el cuerpo de Cristo por lo que Jesús hizo. Pero ahora vamos a ver con toda claridad, amados míos. Repito, ahora vamos a ver con toda claridad, amados míos, que los que van a ser levantados vivos, repito, los que van a ser levantados vivos, no es porque Dios quería levantarlos vivos, es porque los, el grupo vivo, el grupo vivo, le dio testimonio a Dios de que querían su voluntad, que querían su plan, que querían su propósito, que querían su deseo. Porque, porque escúcheme por favor, se dieron cuenta, repito, porque se dieron cuenta que no pudieron cualificar para ser levantados como estaban, con la salvación que tenían. ¿Qué salvación tenía? La que fue regalada. La que fue regalada. ¿Quién se la regaló? El Padre, de tal manera. Amó Dios al mundo que le envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna y le regalaron la salvación. ¿Para qué? Para enfrentarse a la muerte. Para enfrentarse a la muerte. Pero estoy hablando, pero estoy hablando, pero estoy hablando y lo vamos a leer a la gente que está viva, los que me están viendo, los que me están oyendo, tienen que entenderlo con toda claridad. Yo con la salvación que tengo, la que me regalaron, la salvación que tengo, la que me regalaron, no cualifico para ser levantado vivo. Porque hermano, escúcheme por favor, voy a leer Evangelio, Lucas, capítulo 13. Y alguien le dijo, verso 23, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Pare, pare un momentito. Vamos un momentito al paraíso. Vamos un momentito al paraíso. ¿Qué es, lo que tiene el paraí ¿Qué es lo que tiene el paraíso? Millones de millones de almas, de almas que antes de morir, que antes de cerrar sus ojos, invocaron el sacrificio de Jesús hecho en la cruz, del Calvario porque escúcheme por favor esa salvación es un regalo de tal manera, de tal manera, de tal manera que ahí se incorporó el ladrón en la cruz y agarró el regalo y de tal ladrón en la cruz ahora pasa alma en el paraíso ¿quién? el ladrón en la cruz. Y de ahí en adelante, hermano mío, y de ahí en adelante, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero voy a dar lectura a una expresión bíblica del Evangelio que habla con toda claridad y empieza con esta pregunta. Son pocos los que se salvan. Yo no puedo decir que son pocos los que se salvan por medio de la muerte. Está hablando de los que van a estar vivos. Jesús le contesta a esa pregunta. Son pocos los que se salvan. Jesús le contesta: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Oiga, oiga, escuche por favor. Escuche por favor. Jesús dijo estas palabras: Yo soy la puerta y el que por mí entrare, será salvo. ¿De qué habla, hermano mío? ¿De qué habla, hermano mío? Habla de la salvación regalada, del regalo que hizo Dios Padre, del regalo que hizo Dios Hijo, y del regalo que hace Dios Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos conduce a arrepentimiento, cuando estamos entre la vida y la muerte. Y la muerte no puede llegar hasta que el Espíritu Santo no me conduzca a arrepentimiento. Y yo reciba, y yo reciba a Jesucristo como mi Salvador. Pero el problema no es ese, hermano mío. El problema es que el, el tema, el tema es de la gente que está viva. De la gente que está viva. Entonces, si la gente está viva, amado si la gente está viva, número uno, número uno, tiene que entender con toda claridad qué hora es en el reino de los cielos. Repito, qué hora es en el reino, no, no qué hora es en la tierra, es qué hora es en el reino de los cielos. ¿Qué hora es, amados? Mire qué hora es en el reino de los cielos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa no es la puerta de Jesús. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y podemos llegar, hermano, lo puedo invitar y venga conmigo y vamos un momentito al paraíso, amados míos. Y vemos una población en el paraíso salva de millones de millones. Salvado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Venir a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, hermanos míos. Pero ahora no vamos a hablar de la puerta Jesús. De la puerta Jesús. Ahora viene otra puerta. Oiga, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Por la puerta angosta. Escúcheme, por favor. Jesús, Jesús es la puerta ancha. Y la puerta angosta, ¿quién será? Esa puerta angosta la coge la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Perdóneme hermano, perdóneme, pero estoy consciente de que usted está oyendo un material que no había escuchado porque esto no se está predicando repito esto no se está predicando pero nosotros tenemos que entender con toda claridad amado nosotros tenemos que entender con toda claridad hay otra salvación distinta a la salvación que tú y yo tenemos hasta ahora. Pastores, que usted está engerado. Yo no estoy engerado. Yo no estoy engerado. Escucha, por favor. Escucha por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer, amados míos. Escúcheme, escúcheme por favor, nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador nacimos porque yo estaba muerto en delito y pecado, repito, yo estaba muerto en delito y pecado, pero ahora me están llamando a renacer. ¿Sabe qué significa renacer? Que estaba vivo y volvió a vivir. Que estaba vivo y volvió a vivir. ¿Por qué? Porque yo estaba vivo, repito, yo estaba vivo para la salvación de Juan 3.16. Yo estaba muerto y la salvación de Juan 3.16 me dio vida. Y vine a la vida y conocí a Cristo como mi Salvador. Pero ahora están llamando al cuerpo de Cristo que estaba muerto y vivió a renacer, volver a nacer. Escuche por favor, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea que no tiene contaminación, la que yo tengo ahora, la salvación que tengo ahora, la salvación que tengo ahora, es corruptible, porque yo puedo apartarme del Señor, porque yo puedo apartarme del Señor, y perder la salvación que tengo, mire cómo dice, una herencia incorruptible, que no hay corrupción. Una herencia incontaminada, que no tiene contaminación. Una herencia inmarcesible, que es eterna. Este es el momento. El pueblo tiene que entender lo siguiente. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿de qué habla, hermano? ¿De qué habla? Hablo de que si en esta noche, oiga lo que voy a decir, hablo de que si en esta noche fuera el ajebatamiento, escucha ahora, todo el cuerpo de Cristo se queda. ¿Qué ha atrevido usted? Bueno, yo, ¿Usted va a estar jugando? No, yo no estoy jugando. Tenemos salvación, repito, tenemos salvación con obra de carne, con envidia, con rencor, con pleito, con enemistad, con celo, con envidia, con contienda, con murmuración, con amistad con el mundo... ¿la tenemos o no la tenemos? Decir lo contrario es llamar a Dios mentiroso pero reconocer pero reconocer que esta salvación que tengo que esta salvación que tengo no me sirve para arrebatamiento vivo tengo que buscar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, final, en el tiempo final. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Oiga bien, escucha ahora, escucha ahora, escucha ahora. Los profetas que profetizaron de la gracia, que es la que yo estoy viviendo, que es la que yo estoy viviendo. Los profetas que profetizaron de la gracia, que es la que formó el cuerpo de Cristo, que es la que tiene una salvación. Espiritual y carnal, espiritual y carnal, espiritual y carnal. Y que precisamente tenemos que ser salvos por la muerte, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Pero esta salvación, repito, esta salvación no es para muertos, es para los que están vivos, es para los que han quedado vivos sobre la paz de la tierra. Dice con toda claridad los, los profetas que profetizaron de la gracia, que es la que yo estoy viviendo. La salvación de la gracia. La salvación de la gracia. Porque soy salvo por gracia. Porque soy salvo por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Pero esa salvación no me sirve. Para arrebatamiento vivo. Repito, esa salvación no me sirve para rebatamiento vivo. Y usted tiene que entender esto, por eso es que dice con toda claridad, dice con toda claridad, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación no es la salvación por gracia. Es salvación por obediencia. Oiga, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Porque exactamente el momento del arrebatamiento está a la puerta. Y yo tengo que saberlo. Y yo tengo que saberlo. Y yo tengo que saberlo, que el arrebatamiento está a la puerta. ¿Por qué yo tengo que saberlo? Porque yo tengo que tomar una posición. Y yo tengo que tomar una decisión de que, de un cambio. De un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que subir a la estatura del varón perfecto. Yo tengo que tener testimonio de que las cosas viejas pasaron. Yo tengo que tener testimonio de que todas las cosas sean hechas nuevas, hermano no dice alguna, hermano no dice alguna, dice todas las cosas sean hechas nuevas, amado mío, por eso es que estoy, amado, por eso es que estoy leyendo esta expresión bíblica, esta expresión bíblica, donde el pueblo tiene que entender con toda claridad, nosotros nos están avisando que ajebatamiento vivo, que ajebatamiento vivo solamente van a disfrutarlo unos pocos. Porque ajebatamiento vivo no es el ajebatamiento por gracia. Ajebatamiento vivo no es el ajebatamiento por gracia. Ajebatamiento vivo es el ajebatamiento por obediencia. Por eso es que el Evangelio nos establece por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso es que en este momento histórico, hermano, triste y lamentablemente, escúcheme por favor, Triste y lamentablemente el problema no es el cura, el problema no es el santero, el problema no es el papa de Roma, el problema no es el idólatra, el problema ¿sabe quién es? El pastor que tú tienes y la pastora que tú tienes y el evangelista que tú oyes ¿ah? y los maestros que te están enseñando, que te están enseñando qué? que tú eres salvo por la gracia y no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, te están buscando un problema bien serio. ¿Cuál, cuál, cuál? Oiga, esforzados a entrar por la puerta angosta. Entonces, si ya yo entré por la puerta ancha y ahora tengo que entrar por otra puerta, eso es lo que tienes que entender. Ahora tienes que entrar por la puerta estrecha. Y vamos a ver con toda claridad, y vamos a ver con toda claridad que la puerta estrecha, que la puerta estrecha corresponde al evangelio como está escrito. Porque el evangelio como está escrito, porque el evangelio como está escrito lleva al cuerpo de Cristo, lleva al cuerpo de Cristo a tener testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas van a ser hechas nuevas oiga oiga esforzado a entrar por la puerta angosta quién es la puerta angosta el único que puede hacer de ti una nueva criatura el único que pueda hacer de ti que tengas testimonio de que las cosas viejas pasaron. Porque ya entraste por la puerta ancha y tú no tienes un testimonio de que las cosas viejas pasaron. ¿Pero qué usted dice, Pato? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está en el cuerpo de Cristo, está en el cuerpo de Cristo con odio, con celo, con envidia, con contienda, con murmuración, con pleito, con enemistades, con amistad con el mundo, con hopping decorosa. Hermano, está este momento, eh, sí está el cuerpo de Cristo. Eh, eh, eh, no hay ni uno, incluyéndome a mí, en el cuerpo de Cristo, no estemos contaminados con las obras de la carne. No estemos contaminados con las obras de este mundo. Entonces, nosotros empezamos a entender. Que llegó el momento de mi decisión, porque ahora no es Dios quien va a decidir, ahora soy yo el que voy a decidir. ¿Y qué voy a decidir? ¿Qué voy a decidir? Entrar por la puerta angosta. Mire cómo dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, perdónenme hermano, yo no me estoy inventando. Porque os digo que muchos, y cuando la Biblia dice muchos, y cuando la Biblia dice muchos, entienda que está hablando de millones, de millones que están en el cuerpo de Cristo. Estos no son espiritistas, estos no son santeros, estos no son idólatras, estos son que están en el cuerpo de Cristo. Hermano, usted tiene que entender esto, porque ahora... Porque ahora porque ahora, ahora están tocando a la puerta de mi entendimiento para que yo entienda que estoy entre vida y muerte, que estoy entre salvación y condenación, que estoy entre arrebatamiento y vómito. Y el pueblo que está en el cuerpo de Cristo sigue descansando, repito, sigue descansando en la salvación que Jesús compró en la cruz de Calvario, sin, sin tener noción y conocimiento que esa salvación es para muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque lo estoy leyendo. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vivos, vivos. Vivos, los vivos tienen que entender, repito, los vivos tienen que entender que la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero no es por gracia. No es por gracia. Es una salvación por obediencia. Es una salvación por obediencia. Por cuanto has guardado mi palabra. Para nosotros poder entrar, entrar en esa salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, amados míos. Tenemos que entender con toda claridad. Ya no puedo seguir creyendo que me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Entonces si dice que te vas con él, oiga, okay, entonces prepárate para irte con él. Porque todavía estás a tiempo. Escúcheme. El pueblo tiene que entender que no viene arrebatamiento, repito, no viene arrebatamiento hasta que primero no llegue la evidencia del arrebatamiento, para que los que estamos en el cuerpo de Cristo veamos, veamos el cumplimiento de todas estas cosas y conozcamos que ese día está cerca. ¿Por qué? Porque yo tengo, porque yo tengo, porque yo tengo la responsabilidad. ¿Cómo? Yo tengo que... La responsabilidad. De que, de que, de que. De renunciar a todo aquello que puede provocar la condenación de mi alma. Y ahora... El Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente del Cuerpo de Cristo porque tiene una misión, una, una, una misión. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Amado, no se da cuenta, no se da cuenta. Que no todos los que están en el cuerpo de Cristo terminan vivos, sino que van a morir y morir implica condenación. ¿Por qué, hermano mío? Porque no quisieron tomar la posición y la decisión de renunciar. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Eso tiene que renunciar tienes tú que renunciar y colocarte y entrar y entrar por la puerta angosta ya entraste por la ancha ya entraste por la ancha al entrar por la ancha te regalaron la salvación que tienes y te regalaron la entrada al cuerpo de Cristo y te regalaron la entrada al cuerpo de Cristo ahora el cuerpo de Cristo va a ser levantado o va a ser vomitado esto no depende de Dios oiga, oh yeah, oiga oh yeah. de Dios dependió de Dios dependió de colocarme como un regalo en el cuerpo de Cristo de darme, de regalarme la salvación que Cristo compró en la cruz de Calvario. Pero ahora me están avisando que Cristo viene. Repito, me están avisando que Cristo viene. ¿Cómo yo puedo saber con toda claridad que Cristo viene? Mire hermano mío, por primera vez, por primera vez en el cuerpo de Cristo están circulando en el mundo entero siete profecías. Siete profecías que anuncian el arrebatamiento. Número uno, número uno, la higuera. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel. Hermano, comenzaron 450 mil personas y, y se organizaron en la Tierra Santa. A este momento histórico, a este momento histórico, Repito, a este momento histórico, al año 2020, hermano, hay un total de 9.190.000 hebreos que han sido recogidos de entre todas las naciones para que la iglesia, para que la iglesia que está en el cuerpo de Cristo vea, oiga, y entienda el testimonio del establecimiento del Estado de Israel con una población de 9.190.000, habiendo comenzado 450.000 personas. Y esos 9.190.000 recogidos de entre todas las naciones y llevado a la tierra de Israel. Y dice, cuando tú veas el pueblo hebreo, cuando tú veas leyera Jebel de Zed, Entender y conocer que yo estoy cerca a la puerta. ¿Para quién es el cumplimiento de la higuera? ¿Para quién es el cumplimiento de la higuera? Hermano, no es para los, no es para los hebreos. El cumplimiento de la higuera es para los que estamos en el cuerpo de Cristo. Los que estamos en el cuerpo de Cristo. Que estamos viendo el poderoso milagro. Hermano, poderoso milagro de establecer el estado hebreo millones y habiendo comenzado con 450.000 mil personas y hay 9.190.000 millones recogidos de entre todas las naciones y ese es el testimonio que los hebreos le dan al pueblo gentil de que cristo viene oiga oiga volverán los días de Sodoma y moja o sea eso no, no eso no hay quien lo evite ¿Por qué usted cree que, que, que el presidente Donald el Trump perdió las elecciones? Porque él estaba en contra de establecer a Sodom y Gomorra sobre la paz de la tierra. Hermanos míos, y, y de esa manera el evangelio no se hubiese cumplido, ni viene a pie el cumplimiento. Pero ¿quién estableció como presidente? Una persona que apoya, que respalda al movimiento gay. ¿Quién? Biden. Es un presidente que lo ha dicho públicamente, que está a favor del pueblo homosexual y lesbiana. Pues que, es que no podemos pensar de otra manera. Escuche, no podemos pensar de otra manera. ¿Por qué razón, por qué razón hay un avivamiento de sodomigo y Gomorra a nivel mundial? ¿Por qué razón? A nivel mundial. Porque esto está a nivel mundial. Mire esta noticia. Abogada, abogada, transsexual, Jompe Bajera, dice, Kimberly Ayala se convirtió ayer en la primera abogada transexual de, para, eh, en, en Paraguay, luego de cinco años de negativa de parte del Poder Judicial que le impedía jurar y matricularse, ya que su aspecto físico de mujer no corresponde al nombre, que tiene ella o sea es un hombre transformado en una mujer un hombre transformado en una mujer y no querían y no querían y no querían recibirlo y no querían recibirlo pero llegó el momento histórico que Sodom y moja está ahora en el mundo entero y Sodom y moja seguirá en el mundo entero y cada día más Sodom y Moja estará tomando dominio y control del mundo entero. Porque es que hermanos míos, están hablando con el cuerpo de Cristo. No es que los homosexuales, no es que las lesbianas, eh, no pierdas la visión, no pierdas el entendimiento. Yo no puedo perder la visión con la higuera. La higuera es el testimonio. La higuera es el testimonio. Cuando ustedes vean la higuera, que ser. Cuando ustedes vean la higuera, volver a establecerse. Entender y conocer, yo estoy cerca. Cuando vean a Sodom y Gomoja tomando dominio y control del planeta Tierra, entiendan, yo estoy cerca. O sea, están hablando en español. Repito, están hablando en español y el pueblo no quiere entender. Y el pueblo no quiere entender. Pestes. Pestes. Amados míos, por primera vez más de un millón, más de un millón de personas han muerto. A nivel mundial por la peste, por la peste que tenemos en este momento. El coronavirus ha matado más de un millón de seres humanos en el mundo entero. Y todavía, y todavía el cuerpo de Cristo no abre sus ojos. Oiga, calentamiento global, desapareciendo las islas. ¿Por qué? Porque el mal, el nivel del mal ha subido. ¿Por qué? Porque los polos se han dejetido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando, cuando vi la higuera reverdecer cuando cuando estoy viendo las pestes a nivel mundial cuando cuando estoy viendo Sodomingo Moja entonces ahora estoy viendo los polos desapareciendo y las islas el nivel del mar subiendo y las islas desapareciendo terremotos en diferentes lugares el pueblo tiene que entender con toda claridad hermano cada vez que usted prende la televisión eso es una noticia tras otra eso es un tejemoto tras otro, un tejemoto porque dice en diferentes lugares. Engañadores. Nunca en la historia, nunca en la historia ha habido más engañadores que ahora. Y no estoy hablando de espiritistas, ni de santeros, ni del Papa de Roma. Estoy hablando de pastores y pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, engañadores. Que van a llevar, que van a llevar una multitud del cuerpo de Cristo a las páginas del infierno. El hambre. Hermano, perdónenme. Son siete señales que están a nivel mundial. Que están a nivel mundial. Que están a nivel mundial. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón? Amado mío, porque son millones de millones que están, en la balanza de salvación y condenación, de arrebatamiento y vómito. El pueblo tiene que entender, hermano, el pueblo tiene que entender que en este momento histórico, que en este momento histórico, por primera vez, por primera vez, el Evangelio hablando literalmente, literalmente, para que el cuerpo de Cristo entienda qué hora es, en la patria celestial. No que ahora es sobre la paz de la tierra, no. Es que ahora es en la patria celestial. Que la patria celestial se va a mover. A levantar. A levantar unos pocos. Que pudieron ver, oír y entender. Que la salvación que tenía no les servía para ajebatamiento vivo ¿a qué usted se refiere Mato. que ahora repito que ahora viene el año 2021 casualidad Casualidad que en el año 2020 estén siete señales, siete profecías manifestándose al planeta Tierra. Casualidad, amado, viene el 2021. Cuando hablamos del 21, hablamos de 3-7, repito, de 3-7. Son 21 juicios porque están divididos en tres, siete. Amado, el pueblo tiene que entender. Vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. ¿Por qué yo tengo que saber? Porque ahora la salvación la van a alcanzar unos pocos. esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Porque la salvación ahora, la puerta no es la de Jesús. Porque ya la puerta de Jesús hizo el cuerpo de Cristo. Ahora la salvación es por la puerta del evangelio como está escrito el evangelio como está escrito, repito el evangelio como está escrito es el responsable de levantar sobre la paz de la tierra a damas caballeros jóvenes jovencitas que van a subir a la estatura del varón Perfecto, escucha ahora, escucha ahora. No con el cuerpo glorificado. El cuerpo va a ser glorificado cuando ya el cuerpo haya sido perfeccionado. ¡Ay, Señor! ¿Qué cuatro revolús usted tiene? Yo no tengo ningún revolú. Yo no tengo ningún revolú porque el problema es el siguiente. ¿A quién se lo ocurre que Dios va a glorificar un cuerpo en odio, en celo, en envidia, en contienda, en murmuración, en pleito, en enemistades, en amistad con el mundo, en Hoping de Coroza? ¿A quién se lo ocurre? Pues se lo ocurre al diablo y al mal que está en tu mente y en tu corazón para impedir, para impedir que Dios,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 Eterna. Ese que comenzó, ese que comenzó ahora, ahora va a subir a la estatura del varón perfecto, hermano. Y cuando el varón haya subido a la estatura del varón perfecto, entonces está capacitado para ser glorificado. Usted estaba entendiendo, usted estaba entendiendo, está muy enredado esto. Amado, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Ser esposa del cordero no es cualquier cosa. Ser esposa del Cordero, el Cordero no se va a casar con nadie contaminado con el mal. ¿Y quién en el cuerpo de Cristo está contaminado con el mal? Oiga, todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, como dice el proverbio eh, del mundo, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero ahora te están avisando que tiene que entrar en la salvación que está reservada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, repito, esa salvación no tiene espacio para gente contaminada. No tiene espacio para gente contaminada. El que el que el que el que quiera salvarse contaminado tiene que irse por la muerte muertos en Cristo, para que entonces la perfección de Jesús le cubra y como muertos en Cristo entre al paraíso. Pero los vivos, pero los vivos no van para el paraíso, los vivos van directamente al trono donde Jesús está sentado, va a, ¿Va a sentar a su esposa por eso es que en este momento histórico por eso es que en este momento histórico amado perdóneme estoy enfocado ¿Dónde está donde está el avivamiento de condenación ¿Dónde está en el cuerpo de Cristo pero pastor pero usted está loco no yo no estoy loco el pueblo, el cuerpo de Cristo tiene que entender o oh, o, oh, o, oh. empieza a buscar el testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas sean hechas nuevas. O, oh, o, oh. el mal que está en ti se queda contigo, porque el día del ajebatamiento, en vez de ser levantado, serás vomitado. Escapa por tu vida, escapa por tu vida. En esta ocasión, repito, en esta ocasión, el cuerpo de Cristo, repito, el cuerpo de Cristo, escúcheme, se formó, se formó por temor a Dios. Ahora, ahora, el cuerpo de Cristo que va a ser levantado vivo, no es por temor a Dios, es por amor a Dios, el que dice que me ama. Mi palabra guardará. Por favor, entienda, yo no estoy menospreciando a nadie, porque usted está donde yo estoy, en el cuerpo de Cristo. Y estamos tratando de que usted entienda, de que usted entienda, que la salvación, que la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, Va a ser de unos pocos. Va a ser de unos pocos. Porque esos pocos, porque esos pocos rechazaron, despreciaron el mal que habitaba en ellos. Y el mal quería manifestarse y usted perdió para impedir que se manifestara. Y de tal manera que el Espíritu Santo va a recibir el testimonio. De cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Disfrutar del mal o pelear contra el mal? Si estás peleando contra el mal, no te apures. Que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y será levantado, perfeccionado, glorificado. Perfeccionado, glorificado. Porque van a glorificar todo el que suba a la estatura del varón, perfecto. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido una vez más de presentar el Evangelio como está escrito. Ahí está el cuerpo de Cristo. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia los apartados que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Dios. De Jesús, en el nombre de Jesús me enfrento al poder del mal que está gobernando al cuerpo de Cristo y suplicamos que tu santo y bello espíritu entre en acción contra ese poder del mal. Y ayude al pueblo a ver, a oír y a entender para que tome la posición y la decisión de entrar en, la, en el evangelio, en la en, en el evangelio, está reservado para ser manifestado en el tiempo postrero, en la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Adelante, lo quiero, lo anhelo y lo deseo. Y ahí tienes el pueblo, ahí lo tienes padre. Mira, mira, mira, mira padre mío, tú estás viendo el apoyo, el respaldo que el pueblo está dando a esta enseñanza. Por favor, ayúdalos, ayúdalos Ayúdalos Padre, ayúdalos, ayúdalos, ayúdalos a que ellos tomen esa posición y esa decisión y no cedan, y no cedan en el propósito de lograr la estatura espiritual de la perfección, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios hermano, que no estoy con los coquines nada más, ahí está esa multitud, ahí está esa multitud que ha oído y está apoyando y está respaldando y está de acuerdo con el mensaje del Evangelio como está escrito. A Dios sea toda la gloria y a Dios sea toda la honra que en este momento, que en este momento, podemos ver con toda claridad y no estoy, y no estoy inventando, hermano, yo quisiera tener un espejo para enseñarle esa multitud, esa multitud que en este momento está apoyando, respaldando el mensaje, porque están de acuerdo, porque están de acuerdo y quieren y quieren y anhelan y suen y desean subir a la estatura del, del varón perfecto. adiós la gloria. adiós la gloria y adiós la honra. Por favor, haz una cartita, una cartita apoyando esta enseñanza. Muchos procurarán entrar el día del agrandamiento, pero no podrán. Pero unos pocos lo van a lograr. Y yo quiero ser parte de esos pocos. Y estoy ahora viendo, y estoy ahora viendo esa multitud, amado, que está diciendo, yo también quiero ser parte de esos pocos. Yo también quiero ser parte de esos pocos que van a ser levantados. Por lo cual, nos comprometemos con el Evangelio, como está escrito. Acuérdate, si puedes tener la oportunidad de hacer una cartita, hazla y dirígela a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Repito, dirige tu cartita a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Adiós la gloria y adiós la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios pone en tu corazón enviarnos una ofrendita, la cantidad la pone el Espíritu Santo. Repito, la cantidad la pone el Espíritu Santo. Lo que ponga en tu corazón, ponla en esa cartita y con mucho gusto la vamos a recibir porque tenemos que pagar todas estas plataformas que estamos saliendo y necesitamos el apoyo económico. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios bendiga esa multitud. Hermano, usted está viendo el cuadro que está en la parte de atrás. Usted está viendo Jesús caminando sobre las aguas. Amado, donde está Jesús, sube eh, eh, el río de gente que se está enlazando y que están aprobando la enseñanza y el mensaje de lo que hemos ministrado. A Dios la gloria y a Dios la honra. Gracias, amado. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo, gracias, gracias, gracias, de lo más profundo de mi corazón, gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el próximo, no, el jueves en el templo y el domingo en la mañana. Dios le bendiga.